Quick, quick, big, quick fall love Broken from the number the star we can back. Hola, bienvenidos a otro nuevo video, y perdón por no subir nada, pero espero que no se confundan con lo escrito que hay ahí, y suscribanse a mi canal para sortear mi silla XD. Ok no, pero estuve jugando unas cuantas partidas con él, y al final pasó lo inesperado. No ¿me da huevo? ¿Para qué o qué? queso? ¿Arre? ¡Ay, me están matando, güey! ¡Ay no puede ser, ya me capturó alguien! ¿Eres quesito? No, ¡Casi! ¿Qué pasó, otro? <risa> Te había mandado mandar Soli ¿No me dejan. De... No, en la cuenta de Choker No acepto personas, perdón La decepción La traición, amigo No, es bien privado este, man. De Choker Es reservado, Arre Sí Unos amigos pros Sí, sí, sí. Oh, le di, dale del aire ¿Dónde están para matarlos, Arre? ¿Dónde estás tú para matarte? Ya morase Eso sí es de gángsters De gángsters ¡Eh, hey, ¡Qué que <risa> de Ya morase, ya ¡Un Sirius Mula! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¿April ya Sí ¿Me hiciste tan pero tengo muchos amigos Ay, <risa> Ya no puede Pero, No, no sé, tarra, te Tengo, tarra. <risa> tengo 200 Si no, no te 24 ¡Oh! oh, oh, oh. ¡Oye! Ah, me voy a entrar, me voy a entrar tu servidor Te voy a matar Ok, loco. mátame, si me Métame. matas. <risa> <risa> si ya ¡Me no, mataste no, no. a Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Esta me lo juro. ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ascua! <risa> ¡Me mataste! ¡Ascua! ¡Ay, te asusté, ¿Y que me mataste? Sí, bien que no te mate, ma.